Hola gente de YouTube, estoy aquí en un nuevo video para el canal con Fabricio Kragaray y este día los traigo una recopilación de tops 10 videojuegos basados en películas El primer Top que van a ver ahorita es The Street Fighter Este juego ya que es una maravilla, ya que tiene muchas entregas y es una franquicia este juego ha hecho de generación en generación. El siguiente top, el número 2, es The House of the Dead. El que está aquí, obviamente, es un juego muy bueno. Terminó su franquicia en una de sus películas. Eh, aparte, lo pueden comprar en una de esas aplicaciones de Google. Y pasamos al siguiente top. Tenés que estar... Muy preparados y ajustados para el top que viene. Este es el puesto número uno. Nada más y nada menos que Super Mario Bros. Que es una franquicia que empezó muchos años atrás. Aparte de los 2000. Es una franquicia. Tiene muchos juegos. Y es muy bueno. Y nos vemos en el siguiente video. Dando otros tops, reacciones, etcétera Y gameplay. Mi nombre es Fabricio Kragara. Cuídense también y nos vemos en el siguiente video. Chao.